bueno en este vídeo les enseño cómo entrar a Sony Movies que según yo se había una plataforma digo una aplicación llamada Split TV que la tenía pero lamentablemente fue continuada el año pasado queda la única donde estaba Sony Movies así que creo que la Photocal TV es la única la página que tiene el canal a ver si sí, hay algunas otras, no sé si hay otras que ya tienen el canal. ya Así que me dejen en los comentarios si hay alguna otra que conocen que tenga su Movies. Ya para los que puedan entrar al canal, solo tienen que ir a esta página, es la de al TV. Que ya no les doy el enlace ni la escuela, porque ya saben que pueden encontrar esas páginas en internet. Ya vamos a la sección de Sony Channel y aquí en la sección en Sony Channel pues buscan eh, la que dice Sony Movies eh, es que es más o menos como español que es la versión latinoamericana del canal una vez le dan ahí los va a redireccionar al sitio donde está el reproductor de Sony Movies eh, quitamos algunas ventanas publicitarias y ya nos dará con el canal como ven el canal se está reproduciendo, pero es eh, una cosa que se está reproduciendo sin sonido, es decir que lo es, se está reproduciendo para evitar el copyright y los derechos de autor por parte de Sony Pictures, o si no puede entonces más o menos tendría que poner una barra negra, o menos para tapar. No funciona, o sería reeditarlo con una barra negra que tal vez se esté mostrando, pues de editar este video bueno este podemos ver buenas opciones un poco son de anuncios que a veces salen ya son de anuncios ya y ponemos la pantalla completa y como pueden ver el canal ya está este, reproduciendo pueden ver bien así en pantalla completa bueno con esto bueno, entonces ya todo eh, les gustó, denle like, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y compartan ese video con demás personas. Yo en este momento estaría despidiéndome. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Adiós.